Comunicado oficial de la Juventud Farabundo Martí en conmemoración a los 40 años de la masacre del Mozote. Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, el Mozote y lugares aledaños fueron bombardeados por parte del Ejército de la Fuerza Armada de El Salvador. El denominado Batallón Atlacat, en una acción militar denominada Operación Rescate, realizó una de las más grandes masacres de El Salvador y América Latina las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas, al no encontrar justicia interna, decidieron acudir a los órganos internacionales exponiendo el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de un largo proceso y muchos obstáculos, desde el 30 de octubre de 1990, que se interpuso la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue hasta el 25 de octubre de 2012 que dicha corte resolvió favorablemente para las víctimas y sus familiares, reconociendo que hubo una masacre y responsabilizando en su totalidad al Estado de Salvador. A las víctimas y a sus familiares se les ha negado el derecho humano a la verdad. Se les sigue negando el acceso a la justicia. Y se sigue obviando la reparación del grave daño ocasionado. Una de las acciones que el Estado debía de hacer es reabrir, dirigir, continuar y concluir con la mayor diligencia las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones de derechos humanos en la masacre de Mozote pero lo único que se ha hecho es bloquear y obstaculizar el proceso. La investigación estaba en marcha y cuando correspondía a la fase de recolección de pruebas, entre ellas abrir los archivos de la Fuerza Armada, lo que se encontró fue una oposición, pues el 21 de septiembre del año 2020, cuando el juez que estaba a cargo de dicha investigación se presentó ante el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en San Salvador, con una orden judicial para poder entrar e inspeccionar los archivos militares sobre la masacre de El Mozote un grupo de soldados respaldados por el actual Presidente de la República bloquearon el acceso, desobediendo así una orden judicial e impidiendo que se abrieran los archivos. Con discursos mediáticos intentan desviar la atención de los temas importantes y con su negación a rendir homenaje a las víctimas de la masacre de Hermosote dejan claro de qué lado están y sin lugar a dudas no es del lado del pueblo. Pretenden borrar de nuestras mentes aquella masacre pero les manifestamos que somos una juventud con memoria y no vamos a olvidar las atrocidades que la Fuerza Armada ha cometido. Que no vamos a olvidar lo que significa militarizar a nuestro país y negar los espacios para el acceso a la democracia. Al gobierno de el Salvador, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa queremos dejarles claro que la reparación y justicia para las víctimas de la masacre de El Mozote no consiste en borrar el nombre de un cuartel, en una cena en casa presidencial, ni mucho menos en un discurso de odio. Ya van dos años consecutivos en que un demagogo, que por hoy es el presidente de El Salvador, viene a estas tierras sagradas a difundir su odio y su hipocresía. La justicia y reparación no consiste en destituir jueces para dejar una masacre en impunidad. Y tampoco consiste en levantar la mano para acechar al pueblo y negarse a levantar la mano para rendir un homenaje a nuestras víctimas. ¡El mozote! ¡Nunca más! ¡Ni perdón! ¡Ni olvido! ¡Dictadura! ¡Nunca más! ¡Juventud con memoria!